ahora vamos a ver cómo configurar el punto como separador decimal en la configuración regional de windows. Dentro de las configuraciones de windows nos pues vamos donde dice hora e idioma, luego vamos a seleccionar en el panel izquierdo región y en la parte derecha en opciones relacionadas vamos a seleccionar fecha adicional hora y configuración regional o también esto lo podemos abrir desde el panel de control. Hacemos clic en región donde dice cambiar fecha, hora o el formato de números. Lo más sencillo es en formato. Ponemos English, Estados Unidos. Y ya tendría el punto. Pero nos vamos a en configuración adicional. Y en esta parte donde dice decimal symbol nos aseguramos que el punto esté como separador de decimal. Normalmente suele estar la coma, pero nosotros le colocamos el punto. Y luego le damos OK. OK. Y con eso ya tengo listo el punto como separador decimal. Algunos programas, por ejemplo, en o en QGIS, o en EGRAS, si tenemos tablas con el punto como separador decimal, es importante que en la configuración regional también esté.